trabajo, de, en definitiva encontrar soluciones para nuestra gente. Ustedes lo ven, lo pueden apreciar, un lugar que históricamente estuvo degradado, abandonado, hoy estamos haciendo una tarea de, de mantenimiento, de limpieza, de desmalezamiento, de pero también estamos pensando intervenciones más de, de mediano plazo, así que es una jornada importante que ojalá alumbre un camino. De, ...de crecimiento y de desarrollo compartido. Bueno, agradecerle a Lucas, no solamente porque estamos compartiendo una tarea... ...aquí en la Ruta 4, en la 201, en la Avenida Roca, que, que bueno, que frente a la situación... ...de abandono, tantos, tantos problemas ha traído a las vecinas y vecinos de Burlingame, ¿no? Y, y nuevamente agradecer, sino pensar el, el futuro, ¿no? El futuro de nuestras comunidades, de nuestros distritos, eh, pensar en que, en que vamos y podemos compartir... Políticas de desarrollo en conjunto, digo, trabajar en temas vinculados a la inseguridad o a las políticas contra la inseguridad, con la situación del transporte, bueno el mejoramiento de los accesos a Hurlingham, al distrito de Morón. Así que estamos haciendo lo que nos demandan nuestras vecinas, nuestros vecinos, hablar de urbanización de esta zona, de parquización, de, de mejoramiento y, y si lo hacemos en conjunto va a ser mucho más rápido, mucho mejor y con, bueno, con el compromiso que tenemos los dos para con para con nuestra gente, para con nuestros pueblos, nuestras vecinas y nuestros vecinos.